Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es otro video que, como les comenté en videos anteriores, es la idea o el propósito de estos videos, es a poder acercarle el coaching a la vida cotidiana a cada uno de ustedes. Este posteo de hoy está relacionado con un flyer que publiqué también en formato de texto dentro de mi usuario Coaching con Hugo, en esta plataforma de patreon.com y lo voy a leer directamente desde el flyer para hacerlo más fiel posible y es... No estoy pudiendo encontrar la manera de cambiar. Estas frases tienen relación eh, o están digamos, más vinculadas con lo que en mi experiencia personal como coach y como mentor. Y sí les puedo, les voy a compartir, si se quiere, como de manera más general. ¿sí? Ciertas preguntas como estas, ¿no? o ciertas situaciones que a todos se nos presentan. Te Soy franco, a mí también se me presenta más de una vez o se me ha presentado en más de una ocasión esto de no estoy pudiendo encontrar una manera de cambiar o de cómo cambiar la situación en la que estoy actualmente y si esto te está pasando a vos eh, es eh, como decía en un principio el propósito de estos videos es acercar el coaching a la vida cotidiana de cada uno de nosotros porque básicamente ese es el propósito del coaching el propósito del coaching es trabajar en el presente que tiene el cliente que tiene el coachee en pos de lograr alcanzar o acercarse hacia ese futuro que quiere a ese futuro que imagina o que desea entonces eh, para esto a veces pasa ¿no? como esto de ok yo ya sé lo que quiero lograr yo ya sé a dónde quiero estar mañana vos ya sabés qué es lo que querés obtener el día de mañana y lo que posiblemente ahora te esté pasando es que no estás encontrando la forma la manera de lograr ese cambio y, y por qué traigo es, también esta, este, este comentario o esta frase si se quiere que es como dentro de las más comunes que a veces pasan dentro de las sesiones, dentro de las conversaciones de coaching es que cuando te pones a pensar es por dónde empiezo también surge la pregunta de de qué manera, de qué forma por cómo encuentro esa forma esto claramente va a tener que ver con con qué, con el tema que vos tengas eh, en tu conversación de coaching en tu sesión de coaching el tema que te esté dando vueltas en la cabeza y que quieras como mejorar cambiar o solucionar de alguna forma con lo cual no hay una, una única respuesta no hay una única manera de, eh, de generar ese cambio no hay una única manera de lograr ese cambio porque cada situación es diferente cada uno de nosotros somos diferentes eh, el tema en particular que cada persona traiga una conversación de coaching también es diferente. Por más que, por ejemplo, yo tenga dos clientes que tienen como tema principal, no sé, por ejemplo, tengo que, lo, eh, tengo que cambiar de trabajo y yo tenga dos clientes que quieren trabajar en una conversación de coaching sobre su cambio de trabajo, digamos, independientemente que el tema sea el mismo o parezca ser el mismo, eh, en realidad no lo es. Más allá que el tema sí parece serlo. O el título, si se quiere, del tema es el mismo. ¿Y por qué es diferente? Porque cada una de las personas tiene trabajos diferentes, tiene relaciones sociales, o sea, relaciones laborales diferentes. Tiene una historia de vida diferente. Le pasan cosas diferentes en su trabajo, le pasan cosas diferentes con ese deseo de cambiar ese el trabajo. Entonces, eh, independientemente del título que le pongamos al tema, la situación es totalmente independiente, individual y personal. Lo que sí te puedo decir desde el coaching es que con, este, con esta disciplina, con esta metodología de trabajo que tenemos para trabajar desde el presente hacia el futuro, es de la manera en que planteamos nosotros la conversación. La manera en que nosotros como coaches conversamos con nuestros clientes. Y digamos, si, si de algo te sirve este video o la idea es que te sirva como para qué, para que vos... Te plantees esta pregunta, si es que ya la tenés, y al mismo tiempo te permitas tener esa duda. Te permitas tener esa, eh, si se quiere, incertidumbre. ¿no? Digamos que todavía no sabes qué, ni de qué manera. Eh, ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces, o en alguna de las situaciones pasa que queremos solucionarlo en forma inmediata o lo más rápido posible... Y en esa inmediatez o en esa celeridad que posiblemente a veces uno quiera o vos quieras tener para poder solucionar el tema o para poder comenzar ese cambio, lo que uno se pierde, lo que vos te perdés o lo que los, mis clientes a veces se pierden es de justamente poder identificar en qué situación se encuentran en el presente, en qué situación se encuentran hoy o en qué situación se encuentran al en el momento de tener su conversación de coaching. ¿sí? Y esto es súper importante, por eso nosotros trabajamos desde el presente, y el presente es el momento preciso de la conversación incluso, en, con una mirada hacia el futuro. El tema es que si no tenemos muy, muy claro, digamos, del cliente no tiene en claro qué es lo que le está pasando en ese presente, en ese momento de la conversación, es más complejo, no es que sea imposible, pero es más complejo si llegar a, o acercarse o lograr eso que desea lograr. ¿Sí? Entonces, esto de no estoy pudiendo encontrar la manera de cambiar, es súper válido que te pase esto. A todos nos pasa a mí y sinceramente también me ha pasado más de una vez. Y esto no significa que no, haya, no lo haya logrado. O a vos seguramente también te pasó más de una vez que ante un inconveniente o, an, o, o en el momento en que apareció ese inconveniente, no estabas encontrando la manera de lograr ese cambio. ¿Y esto significa que no lo lograste? significa que no cambiaste eh, en la mayoría de los casos sí uno logra ese cambio en más tiempo menos tiempo con, con, mayor, a ver, con mayor reflexión o con mayor necesidad de eh, generar otros cambios en el medio para poder lograr ese gran cambio o ese cambio a futuro entonces esto tiene mucha relación entonces como te decía en un principio primero con la circunstancia puntual del tema en que, que querés cambiar con el hacia dónde querés llevar ese cambio y también muy importante tener en cuenta es qué te está pasando hoy en ese momento, en este momento, con ese tema en particular que querés lograr el cambio. Y si sí te invito a que valides y te atrevas a tener esa duda, que te atrevas a tener ese nivel de incertidumbre, ese nivel de, si se quiere, de falta de claridad. Porque hay muchas veces, incluso en esos momentos donde la incertidumbre es mayor a la que uno espera, a la que uno querría, o en esos momentos donde la claridad no es justamente una de las cosas que estás teniendo, eh, donde la confusión es mayor, también son momentos necesarios justamente para que después, sí salga a la luz lo que necesitas y encuentres aquello que estabas buscando. Entonces, cada una de las etapas por las que estás... Eh, son válidas porque esto sería como a ver, si, si esto fuese por ejemplo una escalera vos podrías tener tu primer momento su, tu primer escalón y decís, bueno, ok, hasta acá llegué eh, esto lo quiero cambiar tu segundo escalón sería, bueno, ok ¿por dónde empiezo a cambiarlo? posiblemente ya encuentres la forma de empezar a cambiarlo, pero no sabes cómo que sería esto, no Digo. ¿Cómo hago para lograr cambiar? ¿Por dónde empiezo a cambiar? Entonces, cada uno de los escalones es necesario para después llegar a tu último escalón... ...que sería, ok, ya logré lo que quería. Ya lo, logré lo que en mi primer escalón estaba imaginando que no iba a poder. Porque de hecho tu primer escalón era... ...listo, en este momento estoy en esta situación y no la quiero más. Pero sí quiero aquello. Y todavía ni siquiera te imaginabas cómo hacerlo, ni cómo lograrlo, ni cuándo, ni con quién ni de qué manera. Entonces cada una de las etapas que vos tengas para llegar a ese futuro o a ese objetivo o a ese logro o a ese sueño son válidas. Posiblemente sí, algunas sean más cómodas que otras, unas sean más fáciles de aceptar que otras, unas sean más fáciles de gestionar, de manejar que otras. Lo que no quita que son válidas. Porque si no hubieses pasado por ese escalón, por ejemplo, en esta etapa de... No estás pudiendo encontrar la manera de cambiar, si no pasas por esa etapa será seguramente y más complejo el siguiente escalón, que es cuando ya tengas en claro de qué manera cómo ponerlo en funcionamiento, cómo implementarlo en tu vida cotidiana, cómo implementarlo para que incluso tu vida cotidiana sea mucho más sencilla, más agradable, más plena. Entonces, el coaching, como te decía, trabajamos desde el presente hacia el futuro ese presente posiblemente sí sea este escalón en el cual hoy no estás pudiendo encontrar la manera de lograr el cambio y el futuro es cuando ya hayas logrado ese cambio, cuando ya estés disfrutando de ese cambio ya estés disfrutando de, esa, de ese logro, de ese sueño, de ese anhelo que tenías así que este video es más que nada, si se quiere, como para poder poner un poquito más de luz sobre lo que, lo que cada uno de los escalones en esta etapa... De desde donde estás, que es donde ya no querés estar, hacia el lugar donde querés sí estar el día de mañana, cada uno de esos pasos son válidos, cada uno de esos pasos incluso son necesarios, por más que a veces no nos gusten, y este paso en particular, este escalón en particular, este momento en particular donde no estás pudiendo encontrar la manera de cambiar, también es válido, y en esa validez y en esa aceptación es eh, también lo digo como por experiencia, por lo que he visto en las conversaciones con mis clientes eh, cuando validan y cuando aceptan esa, ese momento de incertidumbre, ese momento de duda y de falta de claridad cuando hay aceptación de ese momento incluso es más sencillo o más simple encontrar la manera sí bueno, esto es el video que te quería brindar acerca de este momento en particular que a cada uno de nosotros nos puede pasar que es cuando no estamos pudiendo encontrar la manera de cambiar y validar ese momento, aceptar ese momento y a partir de esa validación y de esa aceptación comenzar a trabajar, digamos, eh, justamente para lograr el cambio que querés. Así que esto nada más eh, y esta etapa, este momento, este instante donde no estás pudiendo encontrar la manera de cambiar también es válido y también te va a servir para poder lograr alcanzar o acercarte a ese proyecto, ese objetivo, a ese sueño que tenías. Nada más en este video, espero que te sirva, que te sea útil y nos vemos en el próximo video.